Bien, mi gente linda, continuamos con el signo de Capricornio. Vamos a ver el horóscopo para mis cabritas esta semana con esa luna nueva en el signo de Escorpio. Bien, si eres nuevo en mi canal, bueno, esta es la carta de la luna nueva que vamos a tener el 15 de noviembre en el signo de Escorpio. Y por un momento imaginamos que aquí está tu casa 1, tu ascendente, tu tu luna y tu sol y esta luna nueva cae en una área de tu vida que es la casa 11 la casa 11 estamos hablando de que aquí se encuentran los club los eh, amigos amigos en general los mejores amigos están en la casa 7 pero los amigos en general están en esta casa las redes sociales el internet la tecnología eh, las ONGs también o eh, asociaciones sin fines de lucro. Entonces, esta es una semana en la que esa luna nueva le está haciendo un sextil a todos los planetitas que tú tienes sobre tu signo en estos momentos y probablemente sobre tus signos, eh, sobre tus planetas natales. La luna nueva le está abriendo una puerta de oportunidades a estos planetas que están pasando por tu casa 1. Es un excelente momento para ti para abrirte a tener una nueva, una nueva imagen, sobre todo una nueva imagen o una imagen más fuerte en redes sociales. Estamos hablando de que Venus también estaría pasando por tu casa 10, por la casa del estatus social y le está haciendo una cuadratura al ascendente. Quizás eh, no es el mejor aspecto para hacernos un cambio de look, pero sí para reformar o para eh, tener un nuevo look en, en el yo. No en la apariencia física, sino en la personalidad. Esta cuadratura nos hace movernos, nos hace salir de la zona cómoda y actuar y trabajar por lo que queremos. Sobre todo una vez en, en Libra, que le gusta la cordialidad y le gusta la elegancia y el buen gusto, pues darte a conocer por... Temáticas eh, que de alguna manera pues, son, son muy importantes para ti, pero que a su vez genera un gran crecimiento personal. Personal y profesionalmente también. Esta luna nueva está siendo eh, también apoyada por Neptuno y esto no lo he nombrado en casi ningún video. Creo que en ninguno este es el primer video que lo voy a nombrar, pero le está haciendo un lindo trígono a casa eh, sería tu casa 3, por lo que la escritura, eh, la poesía o eh, la conexión con, con videos, con la estética, pues estaría muy bien aspectado. Bueno, ahora vamos a ver el horóscopo, vamos a ver con el tarot de hoyo cuál es el mensaje que tiene para mi gente linda de Capricornio, para mis cabritas. Vamos a barajear bien y recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita de notificaciones. La carta que nos sale es la carta de la confianza, signo de Capricornio. Entonces es un momento para ti para confiar, para lanzarte al vacío, para lanzarte en temas de redes o en temas de grupos. Los clubs o los grupos es un buen momento para eh, darte a conocer en un nuevo nicho de clientes o en un nuevo lugar donde tú quieras pertenecer ¿no? como una hermandad de repente en la que tú quieras eh, ser parte grupos en redes sociales como facebook o instagram o whatsapp bueno esto está interesante confía y lánzate vamos a ver con el tarot de Rider White cuál es el mensaje que tiene para mi gente linda para mis cabritas. Fíjense. Bastante. Están saliendo los arcanos mayores para ustedes. Con mensajes bastante interesantes. Por ejemplo. Nos sale primero. En arcanos mayores tenemos el mundo. Y el colgado. Pero también tenemos reinas y reyes. Entonces es una tirada. Bastante intensa. La reina de copas. Nos está hablando de. Conectar con la emocionalidad con la inteligencia emocional estamos viviendo o estás viviendo tú o has vivido o vas a vivir esto todavía no queda claro si es en el pasado o en el presente o en el futuro eh, situaciones de repente bastante complicadas en el área del trabajo o en el área de la familia, ¿no? en, el, en la parte familiar, tú necesitas allí como reconectarte con la inteligencia emocional y buscar la manera o, o, o buscar cómo puedes de alguna manera eh, ayudarte o apoyarte a través de los recursos que tú ya tienes. Y no hablo solamente de recursos físicos, sino de recursos o herramientas eh, emocionales, espirituales, eh, psicológicas que te ayuden a solventar alguna situación, es un momento para ti de mucha reconexión. Fíjate que el 10 de, va, de, el 10 de copas, que nos habla de la familia, que nos habla del sentirse bien y sentir el bienestar a tope, a lo que da, también nos sale el colgado. Y el colgado es... Eh, nos habla del transgeneracional, ¿no? del árbol genealógico y de situaciones que tenemos que mirar desde otro punto de vista, desde otro ángulo, situaciones en la familia que pues pueden estar perturbando tu lado familiar, pero que a su vez cuando le, le des la vuelta a la situación pues hay movimiento, hay resolución a problemas y me encanta porque el mundo nos habla de abrirte a cosas nuevas, definitivamente a confiar y a salir de la zona cómoda, a salir de lo fijo y lo preestablecido. El Rey de Espadas también está hablando interesante porque nos habla de la ecuanimidad, ¿no? nos habla de tener claridad mental. Si bien eh, hay situaciones en tu mente que están rondando y que tú no sabías o no sabes todavía cómo hacerlo, vas a saber cómo resolver situaciones. Me parece que es una semana súper positiva para ti, porque hay movimiento, hay eh, crecimiento personal, espiritual y material en estas cartas. El mundo es una excelente carta y te dice que también que te entregues un poco a, a disfrutar, a, a conectarte con las cosas que deseas, con las cosas que quieres. A demostrar también cuál es tu valor, cuál es tu carisma, cuál es tu, tu, tu, tu fuerza, ¿no? tu coraje y la manera en cómo lo, lo puedes dar al mundo. Puedes dar a conocer todos tus valores al mundo. Ahora vamos a ver con el tarot de la magia sexual. Vamos a ver... ¿Cuál es ese mensajito para las personas que están casadas, en pareja y soltera? Vamos a sacar esta, esta carta que nos sale el 3 de copas. Vamos a sacar... Mira, ha salido dos veces el mundo y en la misma línea. Y el as de basto. Entonces, mi, mis capricornio Mis cabritas. Es una semana en donde hay celebraciones y hay conexión con los tres niveles, ¿no? El físico, el espiritual y, y es una conexión de almas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque es una carta sexual y quizás eh, no les vaya a gustar lo que les voy a decir, aquí se ve una muy bonita compenetración, sale la reina, sale el rey, sale el 3 de de copas que es para celebrar entonces es un momento para mis cabritas de disfrutar y de celebrar en pareja si bien han pasado por dificultades es un momento para reconectarse con las cosas maravillosas que dios les ha dado y agradecer para las personas que están eh, todavía en una relación que eh, se siente como un poco kármica, ¿no? Como, bueno, sí, pero no, cuando tú quieres yo no quiero y cuando yo no quiero tú quieres. Bueno, esta situación eh, va a mejorar y de alguna manera los va a hacer llegar al siguiente nivel. Doblemente ha salido el mundo y el mundo les está diciendo que tienen todo a sus pies para disfrutar, para celebrar. Y si es necesario, hasta para ir a por otra pareja, hasta para comenzar de nuevo con otra persona. Para la gente que está soltera, nos sale el haz de basto. El haz de basto, si ustedes lo ven aquí, es una mujer que está embarazada. Es la fertilidad. Es una carta muy linda de fertilidad porque nos habla eh, de movimiento. No significa que vayas a salir embarazada, que puede ser el caso Puede ser el caso de que mucha gente de Capricornio salga embarazado, pero también puede ser que empieces a trabajar en un proyecto con un colaborador y pues termines teniendo una relación con algún colega de trabajo, con algún colaborador. Eh, una relación seria y estable. Una relación que termine en matrimonio, familias y hasta hijos. Bueno, si es lo que quieres, bendiciones para ti. Ahora vamos a ver con el tarot angelical. Para mi gente de Capricornio, ¿cuál es el mensaje? Con estas cartitas puedes hacer una pregunta. Vamos a tomar esta de acá y la carta que nos sale es, pídaselo a sus ángeles. ¡Qué bonita carta! Te están diciendo que puedes pedir ayuda a tus ángeles. Y aquí pareciera que nos saliera el arcángel Gabriel o tu ángel de la guarda también, entonces pídele a tus ángeles que seguramente ellos te ayudarán y para eso están, están allí para el servicio, vamos a sacar también una cartita del de tarot de Hoponopono técnica hawaiana de lo siento, perdóname, te amo, gracias, y la carta que nos sale es no es más que una memoria y yo decido liberarla, no es más que una memoria y yo decido liberarla bueno, mi gente linda de Capricornio, mis queridas cabritas, espero les haya gustado el mensaje de esta semana. Más que les haya gustado, que les haya servido, pero si les gustó y les sirvió, les invito a que me regalen un like, a que lo compartan, a que comenten y a que se suscriban y le den a la campanita de notificaciones. Nos estaremos viendo en próximos videos, mi gente linda. Bye, bye.